Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa de Quito Ecuador. Nos encontramos en la parroquia de Guayabamba, en los encuentros culturales de las 33 parroquias de Quito. Estamos ubicados aquí en uno de los parques de Guayabamba. Vamos a ver un poco de este gran evento, de este gran evento cultural de las 33 parroquias de Quito. Hemos venido desde la parroquia San José de Minas con la agrupación Yucanchiaric, Renacer Mineño, entre otras personas más. Y bueno, amigos, bienvenidos y espero disfruten este video que está lleno de cultura. Pacto, Mindo, Guayabamba, Pueyaro, Perucho, Atahualpa, entre otras parroquias más de aquí de Quito. Miren, por acá ya están los grupos. Ya les vamos a mostrar... Estamos listos para ver este gran evento cultural Aquí en Guayabamba Para nuestra querida parroquia de Guayabamba Que se encuentra celebrando los encuentros culturales de parroquias 2022 Un saludo y una invitación a todos los amigos que vengan a ver este espectáculo Donde las parroquias nos reunimos para mostrar lo mejor de cada una Buenas tardes, estamos aquí en el encuentro cultural de las 33 parroquias Aquí en Guayabamba eh, Estoy exponiendo las artesanías tejidas a mano que son monederos a partir de 2 dólares, 5 dólares en adelante. Tenemos las artesanías en fibra vegetal que son a 10 dólares. Mi nombre es Marina Santander, me pueden contactar al número telefónico 09-69-41-78-38. nombre es Sonia Maila y represento a la parroquia de Perucho. Estamos presentes en estas festividades culturales de las 33 parroquias. Bueno, les puedo decir que nuestra parroquia se caracteriza por la producción de la mejor bandarina del Ecuador, de la cual hemos sacado el valor agregado y hemos nosotros producido algunos productos, hemos, tenemos los emprendimientos. Pertenecemos al grupo de emprendedores Perucho Emprende, que nos pueden encontrar todos los fines de semana en la parroquia de Perucho, en el Parque Central. Estamos de 8 a 9 de la mañana, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos todos los fines de semana diferiados. están, un saludo muy especial para Quito, Ecuador, nos encontramos aquí en la parroquia de Guayabamba, en el encuentro cultural de todas las parroquias pertenezco a la parroquia de Calderón estamos con las artesanías de Mazapá, nos pueden encontrar en Calderón, en la calle Carapungo, eh, diagonal al día. el teléfono es 098-924-150 tenemos todo tipo de artesanías de Mazapá y eh, tenemos en pesebres tenemos eh, Aretes, tenemos figuras para la Navidad vengan y visítenos un saludo muy buenas tardes para el programa Quito Ecuador estamos desde las parroquias rurales en este caso la parroquia de Chávez Pamba con la tradicional panela orgánica el tostado el tostado de dulce tradicional caca de perro que le llamamos la gelatina elaborada por nuestros emprendedores tenemos también los deliciosos quimbolitos, el grano seco, el primer alimento de nuestras parroquias, en este caso de la parroquia de Chávez Pamba, que es el camote, los limones que salen de la parroquia de Chávez Pamba, las hierbas dulces para hacer el agua, las medicinales. También tenemos las artesanías hechas por nuestras manos, eh, nuestras manos hábiles de nuestras campesinas. Tenemos... Muchas infinidades, visiten la parroquia de Chávez Pamba, los turistas les invitamos, de todo el país que nos visiten, que nos ayuden para poder nosotros salir adelante con nuestros, nuestros productos. Son productos orgánicos que todavía no tienen químico. Gracias. Ahí tenemos a la agrupación Yucachiaric, Renacer Mineño, folclórico. de fiestas en Guayabamba. Miren la gente que acaba de llegar de las 33 parroquias de Quito, con su cultura, con su danza, con todo lo que tiene y también por allá observamos lo que son las artesanías, las ferias gastronómicas de todas las parroquias de Quito. Honor a Santa Ana. Miren igual, lanzando lo que de son de las de naranjas, de naranjas de por ahí, de ahí de también. Paparito, Algunas parroquias en vez de naranjas de de lanzaban de también de lo que es el alcohol. Ellos son los que a esta el trago puro de la tierra, de pacto, entre otras parroquias más que brindaban el jugo de caña también. Por acá ya tenemos a las personas que ya se presentaron. Los vecinos y las vecinas, los moradores de aquí, de Guayabamba. Estén atentos nada más, para que no les caiga la cabeza, ¿no? Estén atentos, están obsequiando frutas. Y también están lanzando acá, donde están las autoridades. Por supuesto, ¿eh? ¿Hay unas exquisitas naranjas. Eso, que suene, que suene, esas palmitas, que suene, que suene, que suene. ¿Y cómo se aplaude en Guayabamba? ¿Y cómo se aplaude? Eso, que suene, que suene, que suene. planta se va llenando de colores David. Así es, esto es nuestra tradición, nuestras culturas, nuestras raíces y con esto, dicho esto recibimos a Chávez Pamba. Bienvenida Lourdes y Gordillo, su presidenta de Chávez Pamba. Vemos a alguien que viene a también de su reina. Muchas gracias, hoy nos trae Chávez Pamba, un baile tradicional de San Pedro. La representación de Lindsay Raimi en agradecimiento de las cosechas recibidas, el baile se realiza con música alegre, trajes coloridos y disfraces, compartiendo la tradicional, la tradicional comida que, y que le gustan, por supuesto, todos los invitados. Fuerte el aplauso para Chávez Pamba. En este número 28, encuentro de las culturas de las También tenemos ya la presencia de la parroquia San José de Minas. Miren, ahí ya viene. <g hearsito> <tutaj> San José de Minas. Aquí en este la ruta escondida. De las culturas de las parroquias rurales y de la comuna y de las comunas recibimos a San José de Minas. Y es presidente, Particio López. Un fuertísimo aplauso, bienvenidos y bienvenidas. Chagras también que nos acompañan, chagras de San José de Minas. Y contrabandistas. Hombres que trabajan y sustentan y dinamizan la economía de chaparrote. De granos, Renacer mi neño. Yukan Chiari, ahí presente. Un fortísimo aplauso para ellas, para ellas. De la se venga, esa energía, se la se energía de San José de Minas, en Guayabamba. Día. veneran a la Virgen de la Caridad. Bueno, ¿y qué les parece, amigos, de este gran evento cultural de las 33 parroquias? Dejan así 152 años de historia y leyenda. Un fortísimo aplauso para San José de Minas. Un fuerte aplauso, claro que sí, para San José de Minas. José de Minas, chancho se lo puede preparar en vamos, esta paila vamos. inmensa ahí tenemos miren amigos muchísimos para miren la paila donde hacían la fritada, me supongo estamos en guayabamba la paila vea tranquilamente puede bañarse toda una familia en esa paila de bronce ¿eh? sí, sí, el... por acá seguimos, seguimos sí, sí, sí, sí. con la danza sí, sí, sí. la banda también claro que sí